Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de Estudios de Citogenética Molecular, FISH y Sutilidad Clínica, que será impartido por la doctora Claudia Itzel Cruz. Antes de comenzar, me presento. Yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar como aminoácida en mi canal de YouTube de divulgación científica. Bueno, sin más, les presento a la doctora Claudia Itzel Cruz Ugalde, es médico especialista en genética médica, ella es actualmente subdirectora médica en la clínica Pisanti del Liste. Anteriormente coordinadora de enseñanza e investigación del Hospital General, Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Iste. La doctora Claudia además tiene una trayectoria importante en comunicación de la genética médica. Los invitamos a seguir sus webinars así como a formar parte de su grupo en Facebook Genética, Citogenética y Biología Molecular. La hibridación in situ fluorescente es una herramienta de citogenética molecular en donde se utiliza una sonda marcada con fluorescencia y que permite identificar una secuencia específica de material genético. Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones en rearreglos cromosómicos, detección de normalidades cuantitativas y diagnóstico de enfermedades infecciosas. No olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, esta plática está dirigida principalmente a estudiantes que deseen empezar a introducirse en este tipo de técnicas, en este caso de citogenética molecular, que es el FISH. Reproducir, ok. Eh, hay muchas técnicas de citogenética, eh, citogenética clásica es el cariotipo y una de las técnicas de citogenética molecular pues es el FISH, el FISH es la hibridación in situ fluorescente y eh, ambas técnicas por ejemplo cariotipo y el FISH son eh, lo que alcanzamos a ver en el microscopio propiamente, eh, la citogenética como tal va a estudiar los cromosomos humanos en cualquier momento del ciclo celular, esto va a depender de la técnica. En el cariotipo, que es la citogenética convencional, lo vamos a estudiar en metafase. Y eh, eh, para la citogenética convencional, pues también tiene utilidad para cáncer y se utiliza médula y sangre. ¿no? En estudios prenatales, también en el cariotipo se usa eh, biopsia de velocidades coriales y líquido amniótico. El diagnóstico de cromosomopatías, translocaciones, entre otras duplicaciones, también por medio del cariotipo. Y eh, el FISH es otra herramienta que pertenece a citogenética, más propiamente es citogenética molecular. La hibridación in situ fluorescente, pues es esta técnica de citogenética molecular de marcaje de secuencias específicas. En los cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas, es decir, tenemos una sonda que emite una fluorescencia y se visualiza ya una vez que encontró eh, la secuencia homóloga a la sonda. Eh, se marcan los cromosomas, eh, puede ser de forma individual, en toda su extensión, ciertas regiones específicas, y principalmente se utilizan en metafase e interfase. Ah, bueno, no olvidemos que eh, la, la complementariedad de bases es la base de esta, de esta técnica. Y un poco de, vamos a empezar primero con un poco de historia. Aquí tenemos un, un fragmento que tomé de un artículo que dice: utilizando sondas de RNA etiquetadas con timidina triatiada y una eh, emulsión de plata eh, sobre un portoobjetos que, eh, con, eh, que contenía cromosomas de, dra, de ratón hidrosófila. Es decir, esta fue la primera hibridación in, in situ que se hizo y fue en el año de 1969. Siguiendo con la historia, en 1991, la, este, esta técnica de hibridación in situ, pues se hizo no radioactiva, se hizo por primera vez no radioactiva. En este artículo de 1991 se detectaron aberraciones cromosómicas numéricas y se usó para cáncer hematológico. Entonces, esa es una de las primeras utilidades clínicas que, eh, en las que se utiliza comúnmente el FISH actualmente en cáncer hematológico, cáncer de tumores sólidos, se sigue utilizando. En este caso, en este artículo de 1991, utilizaron sondas específicas de centrómeros de estos cromosomas que vemos aquí, X e Y, y estos que vemos, el 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, en el cual mencionaban la utilidad y sobre todo, pues lo importante de este artículo es que empezaban a usar el FISH no radioactivo. En este otro, que ya es un libro como tal del Instituto de Genética Molecular de París, Francia, que ahí es donde se empezó a dar mucho la citogenética y la, y la citogenética molecular en este artículo, en este en este libro, ellos comentaban que la hibridación in situ no reductiva, en ese entonces, eh, la nomenclatura ISH es un método relativamente nuevo, sensible para el análisis de aberraciones cromosómicas. La ISH se puede realizar en extensiones en metafase o directamente en células en interfase. Esto fue una de las primeras que eh, se utilizó en células en interfase, ya que en metafase se utilizaba el cariotipo principalmente. La ISH con sondas cromosómicas específicas es de gran importancia científica para la localización cromosómica de genes, en específico algunos genes. Entonces, esta es una de las primeras eh, eh, menciones en un libro sobre y la técnica, ¿no? Y Aquí empezaron a verse también que es de prever que esta técnica puede emplearse clínicamente, por ejemplo, para el diagnóstico prenatal y el diagnóstico de cáncer y virus. Precisamente se menciona en ese capítulo icónico de 1992 y se describía la técnica. Aquí en México, pues también existieron muchos citogenetistas que hicieron la especialidad en, en esta nueva técnica de FI. En 1996, aquí en México, eh, precisamente estos citogenetistas, principalmente la, la doctora Sara Frías, ellos dicen y no, empiezan a, eh, empiezan a eh, promover esta técnica y ven que la utilidad no solamente era en sangre, sino también se podía hacer la detección de neucloides por hibridación in situ en células de mucosa oral. Entonces aquí vemos que no solamente se empezó, se empezó a usar inicialmente en sangre, ...y, este, y médula ósea, pero eh, también se empezó a ver que se puede usar esta técnica en otros tejidos diferentes a la sangre, ¿no? Entonces, este artículo es muy bonito. Es uno de los primeros, es uno de los primeros en México que se, donde se, se, se dio a conocer que se puede usar en otros tejidos. Aquí vemos estas fotos que son de aquel entonces, donde las células marcadas con sondas alfa satélite del, del cromosoma 13 y 21... En la primera, aquí vemos un núcleo de la célula normal con cuatro señales, que es totalmente normal. Y en esta otra mmm, eh, fotografía de ese fish, vemos las cinco señales que nos indican una trisomía 21. Tenemos dos cromosomas 13 y tres cromosomas 21. Para un diagnóstico de aneuploides. Esa es una de las imágenes que trae el artículo. Sin embargo, aquí describen varios pacientes, entre ellos, por ejemplo, una paciente con Turner que tenía un, un mosaico. Entonces, la utilidad aquí que vemos es que se pueden usar diversos tejidos. En estos otros dos artículos, aquí les pongo uno de 1996 y otro del 2004. Por qué 2004? Porque seguimos viendo que esta técnica sigue siendo funcional en la clínica, ¿no? Entonces, en el artículo de 1996, aquí lo que vieron y lo interesante de este artículo es que concluimos, concluyeron, perdón, ellos concluyeron que en el abordaje de fetos con malformaciones diagnosticadas por ecografía, el FISH proporciona una técnica rápida para la detección de aberraciones cromosómicas numéricas. Pero el reemplazo de la citogenética clásica no es posible debido a sus limitaciones para la identificación de anomalías cromosómicas estructurales útiles. Y esto fue porque por cariotipos identificó una trisomía 18 por traslocación. Entonces, desde aquel entonces se empezaron a hacer comparaciones entre las técnicas clásicas con las técnicas que iban saliendo, tal y como ocurre en estos momentos que se, se empieza a comparar el cariotipo con microarreglos, la secuenciación, eh, masiva con la secuenciación de nanoporos y la secuenciación de Sanger, que es la tradicional, así siempre han existido todas estas comparaciones. Y la conclusión generalmente es la misma, el reemplazo de la citogenética cl clásica no es posible. En este otro artículo del 2004, pues se hicieron el análisis de FISH en interfase de células de líquido amniótico sin cultivar, y ellos dicen que el FISH, que efectivamente sigue sí siendo un método rápido, preciso y muy sensible y que se puede utilizar en el laboratorio de citogenética prenatal aún eh, después de tanto tiempo. ¿no? Eh, este tipo de técnicas sí me gustaría mencionar que eh, hay que ser citogenetista para realizarlas, ellos son los especialistas en realizar este tipo de técnicas. Nosotros los genetistas clínicos conocemos las bases, rotamos por servicios donde podemos realizar tanto los cariotipos, como los estudios de FISH, microarreglos secuenciación, etcétera, pero nosotros no somos los encargados de realizar estos estudios, a menos de que hagamos las especializaciones que se requieren. Entonces, un citogenetista es aquel especialista que hizo, aparte, una, un, eh, un curso, eh, una especialización en, en, en ese tipo de técnicas. Puede ser un genetista médico, puede ser un biólogo, puede ser un QFB, etcétera. Uh -huh. Bueno, hasta ahora, hasta el momento lo que tenemos clínicamente es que se refuerza su utilidad clínica en estudios de rutina para diagnósticos prenatales, diagnósticos oncológicos. No, y en el diagnóstico oncológico principalmente nos sirve tanto no solo para el diagnóstico sino pronóstico seguimiento y si hay un y si existe o no una enfermedad residual porque se ven muchísimos núcleos se ven 200 300 núcleos no también sigue teniendo importancia en el diagnóstico de las enfermedades genéticas por ejemplo síndrome de Wolf síndrome de cri eh, entre otras enfermedades por ejemplo también para para otras que son tanto por de lesión por duplicación, etcétera. ¿Qué tejidos es, se utilizan? Bueno, pues son muchísimos los tejidos, médula ósea, vimos que mucosas en, en el artículo de 1996 que les mostré hace poco, sangre periférica, este, muestra de tejidos diversos, fibroblastos, orina, líquido amniótico, vellosidades coriales, células epiteliales, por supuesto que tejidos de tumor, eh, principalmente otra utilidad son en tejidos parafinados, que eh, por ser tejidos parafinados no podemos realizar un cariotipo, ya que no hay células vivas que puedan realizar las metafases. que requerimos para hacer la técnica? Se requiere un cultivo previo. Entonces, en el fish, un tejido parafinado puede ser utilizado. Entonces, eh, podemos tener un material que tiene muchísimo tiempo guardado y puede seguir funcionando para un estudio de fish. Y bueno, vamos a ver que hay marcajes, ¿no? El radioactivo, que es el que les había mencionado en, en, en aquel entonces, en los primeros artículos, y el no isotópico. El no isotópico es el que no es radioactivo, no utiliza esa, eh, la radiación, pero hay dos técnicas, uno indirecto y uno directo. Eh, vamos a ver en qué se diferencian estos dos y bueno, eh, algunos de los compuestos que utilizan el, el indirecto son, por ejemplo, biotina, digo, oxigenina, dinitrofenol, el directo FIT, rodamina, rojotejas, cl 2 CY3, CY5, AMCA, para el método di, conocido como directo, ¿no? Y bueno, el principio de la técnica, el directo es más rápido como porque las ondas están marcadas directamente, ¿no? Pero en el, y en el indirecto, pues, eh, tenemos que hacer un paso extra para poder eh, ver la fluorescencia, ¿no? Para, poder, para que se pueda emitir esto. Entonces, las ventajas del marcaje indirecto, debe tener alguna, es la amplificación de la señal usando varias capas de anticuerpos. Un, es decir, nosotros podemos poner más y más capas dependiendo de si no, no vemos tan claramente la señal. Entonces, eh, eh, le podemos poner más capas de anticuerpos y la emisión se ve mucho más brillante. En cuanto a la técnica, pues vamos a ver que hay elementos indispensables. Aquí lo que tenemos que tener pues son las ondas de la secuencia y el DNA eh, que sería nuestro target y o tejido parafinado etcétera entonces antes de realizar la hibridación la sonda de dna se va a marcar por dos medios la técnica indirecta que les había mencionado y la técnica directa la indirecta las ondas se marcan con los nucleótidos van a estar modificados porque tienen un apteno y en la técnica directa pues ya está como tal el fluoróforo en nuestro en nuestra sonda entonces, el siguiente paso es que el DNA y las ondas se van a desnaturalizar. Estos se desnaturalizan con. Oh, este, Lo vamos a poner en el calor. Y la combinación de las ondas de desnaturalizada y del DNA eh, con el DNA complementario de la sonda, pues nos van a ayudar a ver si está presente o no está presente. Entonces. Finalmente, cuando se usa una técnica indirecta, se requiere un paso adicional para visualizar este apteno y que generalmente usa sistemas enzimáticos o inmunológicos. Aquí vamos a tener algunos aspectos para la visualización que vayamos a tener. Para esto necesitamos que tenga sensibilidad, buena sensibilidad, buena resolución y también saber en, en qué conformación están los cromosomas. La sensibilidad, bueno, esta se va a ver afectada por la capacidad de recolección de luz del microscopio en particular, es decir, depende también qué microscopio tengamos nosotros, y determina si se puede detectar pequeñas secuencias llanas. Entonces, también un buen microscopio va a afectar la sensibilidad. La resolución, la capacidad de distinguir entre dos puntos a lo largo de una longitud de un cromosoma en, en ese espectro de luz mínimo de 200 a 250 nanómetros. A eso nos referimos con resolución. Y considerar la conformación del ADN dentro del cromosoma, ¿por qué? Porque los cromosomas en metafase son miles de veces mucho más compactos que un DNA que eh, el cromosoma está, eh, su eucromatina está más suelta en un estado de interfase y que no tiene, eh, que queda más, eh, digamos, más, más fácilmente expuesto ese, ese DNA, ¿no? La resolución, hablando de la resolución, en metafase podemos tener una resolución de 2 a 3 megabases en promedio, prometafase una megabase y en interfase de 50 a 1,000 kilobases. Entonces ahí vemos que sí puede haber diferencias dependiendo de la conformación del cromosoma, bueno, del DNA que estemos estudiando. Consideraciones generales. Bueno, de ventajas tenemos una alta sensibilidad y especificidad, obviamente que el tiempo que utilizamos para esta técnica, que es de 24 a 26 horas, la reproductibilidad en diferentes tejidos, es decir, no, no solamente vamos a usar un tejido, sino podemos usar muchos tejidos, vida media larga de las ondas, las ondas duran mucho más y aparte podemos guardar el tejido y lo podemos volver a usar es, es aplicable en tejidos antiguos y, pues, no requiere forzosamente una metafase como el cariotipo convencional. El cariotipo convencional y clásico requerimos forzosamente un cultivo, una metafase y, por supuesto, que los resultados no son tan rápidos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la dificultad para identificar áreas del ADN con bajo número de copias y que es relativamente más costoso que un cariotipo convencional, sin embargo, recordemos, ambas técnicas son complementarias y solo un genetista va a decidir si se utiliza solo una o ambas técnicas. Y bueno, el FISH en interfase, bueno, la visualización de número de copias de uno o varios cromosomas, reorganizaciones específicas, es muy rápido, no vamos a requerir un cultivo y es una prueba rápida usada principalmente para neoplodías como las trisomías 18, 21, 13 del cromosoma Y y del X, aquí me faltó. Entonces, este, un, por ejemplo, si necesitamos un diagnóstico que sea rápido, pues podemos utilizar FISH. Puede utilizarse incluso sobre espermas, por ejemplo, en el caso de estudios de infertilidad, también se sigue utilizando FISH, eh, fish para este tipo de estudios. En infertilidad, este, prenatales, por ejemplo, en, en líquido amniótico, etcétera en metafase, pues principalmente ya en metafases es para ver microdelecciones, necesitamos que el cromosoma esté bien estructurado para poder visualizar de mejor manera todos estos eh, arreglos en la conformación de nuestro cromosoma eh, para identificar material extra de origen desconocido, translocaciones, inversiones y reordenamientos específicos en cáncer. ¿Qué tipo de, qué tipo de variantes de sondas vamos a tener? Bueno, tenemos el locus específico, es decir, marco una región, un gen específico para una enfermedad específica, por ejemplo, síndrome de Wolf, ¿no? Que es, es un, un, una de terminal muy pequeñita que muchas veces no se puede visualizar por un cariotipo, entonces aquí me lo va a poder marcar, ¿no? Locus específico. Para locus específico tenemos nuestra sonda problema, generalmente es la roja, y en verde siempre vamos a tener nuestra sonda control, una sonda que nos dice, si sí, sí está hibridando mi, eh, mi sonda. Las centroméricas, ¿qué es lo que voy a hibridar de mi cromosoma? Pues es solo el centromero. por ejemplo, cuando queremos saber alguna alteración numérica, una tetraplogía, por ejemplo, en un tejido de aborto nos puede funcionar, o en cáncer. Por ejemplo, para saber el número de cromosomas. Las teloméricas, por ejemplo, son, eh, se dirigen a las regiones distales de nuestros cromosomas y marcan esas regiones. O también tenemos las de pintado cromosómico completo, y de ahí se deriva, por ejemplo, Sky Fish, que es un pintado de muchos, de todos los cromosomas que eh, emiten cierta Cierta, en, cierta onda, eh, en cierta onda, en cierta frecuencia, y eh, de ahí que se hagan la diferenciación de colores. Las centroméricas, pues estas son secuencias específicas de cada cromosoma a partir de secuencias satélite de las regiones centroméricas, pericentroméricas y heterocromáticas. Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar en concreto un cromosoma en metafase y principalmente las podemos usar en trisomías y leucemias, por ejemplo. Son principalmente secuencias alfa y beta y pueden ser también pancentroméricas. En el caso de las ondas de locus específico, pues van a hibridar secuencias cromosómicas muy específicas. El tamaño va a determinarse por ya sea por el vector clonado, anteriormente usaban PAC, jac y bacs que iban de 80 kilobases a 1 megabase, actualmente la mayoría son plásmidos de 1 a 10 kilobases. Entonces, eh, estas ondas van a depender del diseño preestablecido. Entonces, vamos, lo que vamos a ver con el lo, locus específico, pues presencia o ausencia, o la localización de un gen en particular y locus específico también nos sirve, por ejemplo, para ver fusiones, que más adelante vamos a ver unas imágenes. Aquí vamos a poder utilizar ¿sí? metafases e interfaces. Y vamos a ver principalmente locus específico nos puede ayudar a visualizar anomalías de tipo estructural. En cuanto a la terminología utilizada para la descripción citogenética de este estudio, pues menos es para la pérdida de señal, es decir, que solo hay una copia en lugar de dos. Nosotros siempre tenemos dos copias de nuestros genes. Entonces, eh, más es la presencia de una señal específica. Si tenemos más signos de más, eh, anteriormente nos señalaba una ganancia. Un X es para decir que procede al número de señales observadas. Por tres quiere decir que vi tres señales en lugar de dos, o por uno solo vi una y no vi dos señales. Punto para separar las observaciones citogenéticas de los resultados. Por ejemplo, un punto se utiliza entre el, el cariotipo observado 45 XX X, por ejemplo, punto y luego la normalidad por fish, no o ish. Y empiezo la descripción de mi estudio de FISH. Punto y coma, las separadas, derivadas de diferentes cromosomas. ISH se refiere al resultado de FISH en metafase. NUC-ISH se refiere a los resultados eh, en interfase, es decir, en el núcleo. Subtel, subtelomérica, MP señal amplificada, CGH, hibridación genómica comparativa, que también pertenece a este tipo de estudios de citogenética molecular. CON, quiere decir señales adyacentes, dim disminución de la intensidad de la señal, ENH, potenciación de la intensidad de la señal. Los resultados en profase y metafase. Básicamente se describen prácticamente igual, pero vamos a tomar eh, cómo se describirían en profase y metafase. Primero vamos a hacer, generalmente se hace un cariotipo previamente al FISH, se hace una observación citogenética, un, este cariotipo es un 46XX, eso quiere decir que es una mujer. Seguida del punto que les había mencionado, se hace la observación que es ISH, es decir, está en metafase. Eso nos está indicando. Este estudio de FISH fue realizado en metafase. Se deja un espacio, los resultados de la ISH comienzan y se pone, por ejemplo, de lesión del cromosoma 22 y la región eh, de esta. Y se hace la designación de locus en mayúsculas. D. En citogenética, en FISH, significa eh, del DNA de nuestro, de, nuestro, oh, de nuestro cromosoma, es 22, el cromosoma 22, el estatus de locus más o menos, ¿no? Si encontramos eh, una deleción pues le ponemos el signo menos. Y el número de señales estudiadas. Uh -huh en interfase, bueno, pues le, para esta solo vamos a agregar NUC antes de ISH. El cromosoma, la región que estamos estudiando, el cromosoma 21, región Q22, y se incluye el número de señales y sus posiciones relativas entre sí, seguidas de un paréntesis, por la designación de lucus, por el signo de multiplicación, y aquí debería de ir el número de señales observadas, 1, 2, etc. Las aplicaciones en FISH en la práctica clínica, bueno, en el diagnóstico prenatal es uno porque hay un riesgo mínimo, los resultados son rápidos, son válidos y confiables. Lo vimos en algunos artículos que vimos eh, al principio de la charla. La ventaja es que se puede realizar en interfaces de FISH. Entonces, la detección es mucho más rápida de anormalidades cromosómicas específicas. Por ejemplo, trisomías en el 13, 18, 21, numéricas del X y del Y. A diferencia, por ejemplo, de un carro tipo convencional que hay en aproximados de 6 a 10 días, porque requiere un cultivo y ese cultivo pues necesita tiempo para crecer. Aquí vamos a ver unos ejemplos y me gustaría que vieran estas señales. Aquí les marqué 13 con colores verdes. Estos son nuestros cromosomas 13 y aquí tengo dos cromosomas 21. Estos aunque no vemos todo lo demás que son otros cromosomas, nosotros solo estamos, eh, quiero que nos demos cuenta que este es un estudio muy específico. Entonces, esto que vemos marcado es un núcleo, esto azul, y tenemos un fondo negro. Entonces, esto quiere decir que eh, para el cromosoma 13 y 21 están normales, tienen las dos copias. Pero aquí tenemos otro estudio, aquí ya tenemos más colores, ¿no? entonces son más sondas. Se, eh, aquí vamos a tener que estas ondas de color azul agua es el cromosoma 18. Y aquí vemos que eh, los colores representan otros cromosomas. Es decir, es muy importante que nosotros revisemos los insertos y el estudio que estamos realizando y de qué lo estamos realizando. Aquí este verde eh, me representa una X y este rojo me representa al cromosoma Y o Y. Eso quiere decir que, esta es una célula de un paciente masculino con dos cromosomas 18 y que aparentemente lo que estoy buscando eh, es normal. Uh -huh. Entonces, eh, con las diapositivas anteriores, si vemos aquí y volvemos a hacer eh, de nuevo el estudio y este es otro paciente totalmente diferente, aquí digo, bueno, veo dos señales del cromosoma 13, pero... Aquí veo tres señales del cromosoma 21. Entonces, aquí lo que tengo es una trisomía 21. Y estábamos diciendo que aquí el verde, la sonda verde, en otra célula, pero de mi mismo paciente, el verde nos representaba la X. ¿no? Entonces, aquí tengo dos cromosomas 18, pero tengo... Dos señales verdes, eso quiere decir que este, este estudio es de una niña y que tiene una trisomía 21. Diagnóstico en otras enfermedades, bueno, pues principalmente podemos ver rearreglos cromosómicos, que pueden ser duplicaciones de lesiones, translocaciones, detección de anomalías cuantitativas, es decir, variación en el número de copias. Por ejemplo, cuando buscamos números de copias de eh, HER2 en cáncer de mama, vamos a ver eh, que podemos hacer una relativa cuantificación de señales. Entonces, hay una amplificación por arriba de cierto, cierta cantidad de duplicaciones. Vamos a decir, ah, pues es un estudio HER2 positivo. Y el diagnóstico de enfermedades infecciosas, es decir, también tiene utilidad en microbiología, en tenemos, por ejemplo, para Tracomatis, pylori, clostrosporidium, BPH, CMB, etc. Ahora, las sondas de locus específico. Aquí tenemos, por ejemplo, la verde es nuestra sonda control. Es para la región 22Q13. Y la roja, pues es una región, es para la región 22.11.2, que es nuestra región problema para este paciente en particular. Cuando nosotros estudiamos en específico esta región, nos vamos dirigidos hacia una patología que se llama síndrome por q 22.11 o síndrome de George o velocardiofacial lo pueden encontrar. Es una patología que principalmente tiene eh, paladar hendido, una cara muy particular que es en una nariz casi tubular, y aparte, anormalidades cardíacas. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Si nosotros estamos sospechando de esa patología, bueno, vamos, buscamos y dijimos que tenemos verdes, mi control, tengo dos verdes y veido perfectamente mi sonda. Tengo dos rojas, eso quiere decir que no tengo la de lesión. ¿Este paciente es normal? Si yo hubiera tenido este resultado de esta forma, es decir la roja solo tengo una señal, pero tengo dos verdes, eso quiere decir un diagnóstico de confirmación para síndrome de lesión 22 q uh -huh. En el caso del cáncer, pues, Aquí sí tiene muchísima utilidad, lo siguen usando muchísimo en muchos hospitales, los citogenetistas son realmente un personal muy valioso para los hospitales y alguien que lo interprete siempre es muy importante, entonces siguen siendo útiles y muy válidos, entonces es para diagnóstico, seguimiento y la identificación de enfermedad residual. Esencialmente pueden analizarse trastornos cromosómicos característicos de tumores, como hay algunas aneoploidías, translocaciones o de lesiones características de la evolución clonal de esto, de, de muchos tipos de cánceres, así como la amplificación de genes específicos, como GERDOS en cáncer de mama, por ejemplo. Un aumento en el número de copias del oncogen también es una manifestación de amplificación génica, translocaciones tumorales, eh, otros frecuentes que se utilizan. El más frecuente que nosotros, que, bueno, que se estudia en los laboratorios es la identificación del cromosoma Filadelfia, que es una fusión del 9 y el 22 y se, eh, se observa como una emisión en color amarillo generalmente leucemia meloide crónica y el origen clonal de algunos cánceres. Otro uso de la interfase de FISH es en los diagnósticos de tumores, son los estudios de seguimiento de trasplante de médula ósea, por ejemplo. Aquí les presento una, un artículo de la revista colombiana de cancerología, donde ellos dicen, bueno, nosotros lo seguimos usando y tenemos cinco años de experiencia, y en este artículo está bastante interesante, es del 2018 apenas, y ponen imágenes muy bonitas de varios pacientes que ellos eh, tuvieron a lo largo de esos cinco años, ¿no? Entonces aquí en la figura, esta era la figura 2, que es un FISH para HER2, para cáncer de seno con sondas específicas para locus HER2 en la región 17Q11.2-12. La señal roja y la región centroamérica CEP17, o sea, el centromero del cromosoma 17, que es la señal verde de este kit. Aquí lo que vemos es que vemos demasiados puntitos rojos, ¿no? Esto es una amplificación. ¿Cómo lo van a describir? Bueno, pues es una amplificación del gen GER2 con un radio mayor de 2. Cuando el radio es mayor de 2, en los estudios de amplificación de gen en el caso de, de cáncer, en cáncer de mama en específico aquí, es un estudio positivo para la amplificación de GER2 y este nos habla de un diagnóstico como tal y es cuantitativo. En este otro caso... Pues aquí sí vemos dos señales rojas, eh, las verdes están correctas y nos descartan una verdadera polisomía. Y aquí lo que vemos es que es un estudio normal sin la amplificación, de, eh, sin la amplificación que se requiere para decir, ah, bueno, es positivo para amplificación g 2 Aquí vemos otro ejemplo de ese mismo artículo, en carcinoma de pulmón. Eh, el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, aquí vemos un FISH, eh, que se hace para el gen ALK Dual Color, Break Apart, de, de la empresa Bot. Eh, aquí vemos un patrón clásico, porque aquí lo que vemos es una señal de fusión. Estas que son como amarillas, un rojo, o que por lo menos alcanzamos a ver que está pegado el, el verde con el rojo. No sé si se alcanza a ver en las pantallas de allá. Pero cuando vemos rojo, verde y que en medio es amarillo, eso es una fusión... Eh, fusión de las ondas. Y esto de que nos habla, eh, de que son correspondientes a rearreglos de este gen, ¿no? Entonces, en, si se presenten más del 15% de las células tumorales, pues no, es un resultado totalmente positivo. Aquí tenemos otra función de eh, del FISH. Aquí lo normal va a ser que exista fusión y lo anormal es una separación. Muy en particular este gen MLL, porque MLL tiene la característica de que hace eh, rearreglos con muchísimos otros cromosomas, tantos que es muy difícil hacer el estudio. Entonces, ¿qué hicieron para poder hacer el diagnóstico aquí? Bueno, aquí tenemos al gen MLL y lo flanquearon con dos ondas una sonda de color verde que va dirigido hacia el centrómero y una sonda de color rojo que va hacia el telómero, pero que están, si lo vemos aquí, están totalmente pegadas al gen MLL. De tal forma que para hacer la visualización e interpretación de la señal, este es tomado totalmente del inserto del, de, de este, del estudio, es que en las células con predisposición cromosómica que involucran al gen MLL, el patrón más frecuente observado es una señal de fusión, es decir, lo normal es que se observe la señal de fusión. Caso contrario, como en el que estudiamos el cromosoma filadelfia, que la fusión es lo patológico. Aquí es al revés. ¿Y que representa el cromosoma 11 normal? Cuando hay una señal roja y una verde que están separados o derivados, eso nos está hablando que es, ese es un arreglo de, de, ese cromos de ese eje con cualquier otro cromosoma. Entonces, de esa forma nosotros estamos demostrando también que eh, es, eh, está haciendo un rearreglo con otro cromosoma y eso es patológico en este caso. Es decir, es curioso el, el cambio eh, que tenemos porque en, eh, en los que más estamos acostumbrados, pues vemos eh, los, los rearreglos del de cromosoma Filadelfia y para nosotros una fusión ahí es un estudio. Pato, patológico que nos demuestra la patología y aquí la separación de las ondas es decir ver la señal roja y verde por separado es lo patológico o es lo anormal y bueno hasta aquí nos quedamos básicamente es como un brevario muy corto lo eh, traté de poner lo más interesante la parte clínica que nosotros vemos en, eh, en, en nuestro día a día en las consultas y aquí les dejo la bibliografía de donde pueden consultar todo esto. Y en las imágenes, por supuesto, se quedan algunos artículos que ya no puse aquí, pero que se los puse anteriormente. De aquí quise citar principalmente artículos realizados en México y en Latinoamérica, porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que difundir lo que se está haciendo en México, Latinoamérica y en español, que está muy bien hecho, ¿no?, y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo soy la doctora Clarice Cruz Ugalde, soy médico especialista en genética médica, pertenezco al grupo NEUMA, eh, eh, soy, de la, eh, eh, soy fundadora y administradora del grupo de genética citogenética y biología molecular y este es mi contacto de consultas médicas y mi correo electrónico para cualquier duda que lleguen a tener. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy interesante la plática. Y bueno, definitivamente el diagnóstico molecular es una herramienta imprescindible debido a su especificidad y sensibilidad que minimiza la probabilidad de subdiagnosticar o sobrediagnosticar alguna enfermedad. Esto claramente es de importancia para el tratamiento de los pacientes también, ¿no? Y bueno, eh, muchísimas gracias. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron en este webinar. Y les recuerdo que para más contenido del área está el grupo de Facebook de la doctora, que lo pueden encontrar como genética, Citogenética y biología molecular. También aprovecho para recordarles visitar mi canal de YouTube, me pueden encontrar como aminoácida en, pues en YouTube, y ahí comparto temas de interés relacionados con el área químico-biológica. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.